Hola amigos de Planeta Carlejas, os presento mi canal, os presento mis alumnos y os presento el lugar donde estoy grabando. Mirad, mirad dónde. Mira, mira dónde estamos, mira dónde estamos, palmeras, la playa y en vez de estar en la playa y con las palmeras aquí estamos en clase. ¿Tienes algo que decirme? Carles, hoy no quiero hacer cortes. Desde que hago cortes de geología, mi vida ha cambiado. Pues estos son mis alumnos. A veces son un poquillo traviesos. A ver. Amigo Jorge, ¿dónde estás? Sácalo. Aparecéte. Manifiéstate. Amigo Jorge, ¿dónde estás? La madre que os parió. Venga, os dejo con el canal y con mis alumnos. ¡Hasta pronto!